Organizaciones varias se realizaron el lanzamiento de una página web Voces contra la Violencia. Con la finalidad de llevar un registro sobre las distintas manifestaciones de violencia de género en el país, se presentó el sitio web Voces contra la Violencia, en donde el sitio es voces.org.ni. Este presentará información con datos de femicidios.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 ¿Para que los quieren? En Nicaragua, en lo que va del 2016, el movimiento de mujeres católicas por el derecho a decidir reporta 12 femicidios, por lo que la embajadora de los Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, dijo que esas cifras son muy alarmantes. Los números son muy tristes. La violencia contra mujeres eh, es una lástima.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 Según el movimiento Católicas por el Derecho a Decidir, asegura que desde el 2012 se registran 303 femicidios y que en el 2015 hubo 53 asesinatos de mujeres, así como 12 en el exterior. Para el desarrollo de este sitio se contó con el respaldo de USAID Centro de Estudios e Información de la Mujer Multietnica y Católicas por el Derecho a Decidir. Para el canal de noticias de Nicaragua, Darlene Telles.